¿Y tú estás bateando? No, yo estoy ready, estoy ready para pa, pa hacer el performance junto a Farruco. me siento bien. Los premios y mi primera vez, como quien dicen en República Dominicana, así que estamos entrando en la Isla Hermana. Esta es el primer, la primera presentación tuya, en un premio internacional, ¿cuál es la canción que vas a cantar? Voy a cantar Si Se Da Junto a Farruco, uno de los temas que ahora mismo está comandando, así que quiero agradecerle a la gente y a Farruco por contar conmigo. ¿Cuáles son las canciones que vienen en colaboraciones nuevas, My Tower? Vienen, vienen muchos temas, por ahí vengo con, con El Alfa, que es de acá, y con amenaza, así que